Hola amiguitos del mundo, soy Iki y seguimos con Godot 4. En este caso vamos a estar hablando de cuerpos físicos, lo cual es muy importante para un proyecto. El cuerpo físico me permite darle física por defecto a ciertos elementos dentro del juego, ok. Por ejemplo, nuestro personaje cae con gravedad, bueno, le tenemos que avisar al programa que simule ese sistema. Y lo puede hacer, algunas cosas las puede hacer sin necesidad de programarse, otras necesitamos programarle. Y tenemos diferentes casos y distintos tipos de cuerpo físico. Para facilitarlo, vamos a hablar de tres tipos principales de cuerpos físicos. Vamos a estar hablando de cuerpos estáticos, cuerpos rígidos y cuerpos kinemáticos. Esto es lo que vas a usar en tu juego. Puede haber ciertas alternativas, pero esto en todos los engines, en todos los programas que usen, en todos los juegos, es lo, lo principal. Entonces, vamos a empezar con el tipo de cuerpo estático. Antes que nada, fíjate, si yo voy acá agregar nodo, te vas a dar cuenta que ya existen estos tipos. Vamos a buscar por ejemplo, vamos a ir a nodo 2D, vamos a la parte que dice Collision Object 2D, Physics, Body, ves, cuerpos físicos, y tenemos acá los tres tipos principales, fíjate, estático, rígido, y uno que se llama Character Body, que básicamente es lo mismo que kinemático, le cambiaron el nombre para, para ser cool y originales, pero es lo que hace le ponen un nombre diferente a algo que toda la vida se llamó kinemático, no importa. Entonces, estáticos, rígidos y cinemáticos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué sirven? Ok, estáticos, que es lo primero que voy a empezar a abarcar, son los cuerpos que no se van a mover nunca, que están ahí duros en pantalla, pero que me van a servir, por ejemplo, como un suelo. El suelo no se mueve nunca, pero me permite que el personaje lo pise, colisione. O una pared, por ejemplo, una pared se supone que no se va a mover nunca y el personaje puede chocarlo. O sea que hay un comportamiento físico del lado de la pared. Está haciendo un bloqueo ¿ok? de alguna forma. Entonces, todo cuerpo que no se va a mover va a ser un static body. Si querés lo podés mover por código, pero esto no debería suceder nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos tratás de mover un objeto que se supone debería ser estático, le estás exigiendo al programa un comportamiento para el cual no fue creado. Entonces por ahí vas a tener una caída del rendimiento, vas a tener problemas, inclusive comportamientos raros podés tener de la física. Por lo tanto, Static Body usalo para crear, por ejemplo, una caja que no se mueve, o querés crear un suelo que no se va a mover nunca, o una pared. Bueno, Static Body es eh, el caso ideal para estas tipos de situaciones, donde sabes que el personaje simplemente lo va a usar como una colisión, o sea, tiene que tener una respuesta física de colisión, pero no se va a mover nunca. Cuerpos rígidos básicamente son aquellos que me van a permitir simular la física de la caída, de la gravedad, por ejemplo, y demás. O puedo hacer, qué sé yo, le puedo aplicar un impulso o una fuerza y va a volar por el aire. Si le aplico una fuerza para arriba, va a volar para arriba, etc. Todo esto se va a simular automáticamente porque el motor de Godot sabe, si yo le digo aplicarle fuerza 5, por ejemplo... Godot automáticamente se va a encargar de aplicar una fuerza con valor de 5. ¿okay? En el eje X, en Y, en donde sea. Eh, y automáticamente van a caer porque tiene una configuración que me va a decir cuánto pesa el objeto. ¿okay? Si pesa tanto, voy a calcular la gravedad y va a empezar a caer hacia abajo el objeto. Todo esto va a ser autocalculado por la física que ya tiene automáticamente Godot. Esto es ideal, por ejemplo, para un juego como Flappy Birds. O un personaje que va a interactuar con este tipo de física. Por ejemplo, una pelota de fútbol. O cuestiones que se manejan en una física que puede ser calculada automáticamente. Está bien. Pero no sirve para todo tipo de personajes. ¿Por qué no? Porque hay eh, mayormente, en la mayoría de los juegos, nosotros queremos tener control absoluto de la física del personaje. Es decir,. A ver, por ejemplo, si nosotros calculáramos la física desde el motor, imagínate un personaje saltando, como en el juego del contro de Mario. Al golpear un bloque de arriba o algo, el personaje pegaría una vuelta carnero, ¿okay? Daría, empezaría a rotar, volvería loco por la física. La física lo haría rebotar y, y volar de una forma muy graciosa. En algunos juegos no queremos ese comportamiento gracioso. Nosotros, por ejemplo, queremos que Mega Man salte para arriba y caiga parado. Lo mismo queremos de Mario, que caiga parado en línea recta siempre. Entonces, esa es una física personalizada que nosotros le vamos a dar. Para tener una física personalizada vamos a ir a lo que es Kinematic Body o, en este caso, como lo tradujeron en Godot, que se lo cambiaron, Character Body 2D. Básicamente ese es el tipo de elemento. Entonces, repasemos. Star y Body, elementos que no se van a mover nunca, tal como el suelo o la pared. Rigid body, elementos que queremos que la física se simule automáticamente. ¿ok? Como puede ser una pelota, que nos sirve ese, ese tipo de simulación. Flappy bear, porque por ahí tiene un movimiento medio gracioso. O algún juego en el que no te importe mucho tener control absoluto de la física. Sino que por ahí querés que, que sea medio atontado. ¿no? Eh, que, que sea bastante real como rebota los objetos y demás. Y después tenés... Kilematic o Character Body que va a estar dedicado a esos personajes que nosotros queremos personalizar la física 100% eh, y darles determinado comportamiento para que no se vea raro o porque tenemos algún fin específico. Como te digo en la mayoría de juegos vamos a tener un fin específico de que se vea siempre parado el personaje. Básicamente estos son los tres componentes. Si nosotros creamos algún nodo de este tipo Fíjate que vamos a tener las propiedades acá, ok? Y al tener las propiedades, lo que vamos a tener que hacer es crear un New Physic Material. Un nuevo material físico. Esto, por ejemplo, fíjate que si yo lo cliqueo me va a poder determinar la fricción que tiene un personaje. Es decir, a, a ver, si está corriendo contra un suelo el personaje, esa corrida lo va desgastando. Es decir, va haciendo que frene la aceleración del personaje y demás. Todo esto igual lo vamos a ver, un rebote. Ves, puede llegar a tener un rebote si queremos que rebote al tocar este elemento y demás, etc. Todo esto son propiedades que se pueden ir configurando y lo podemos ver. Pero básicamente, si no querés configurar nada, lo podés dejar como está por defecto. Va a estar bastante aceptable. fíjate la diferencia, si yo creo, vamos a tratar de crear un nodo del tipo Rigid. Que es el que, como te digo, el que cae automáticamente o el que me simula la física. fíjate que acá me dice masa que va a tener que ver con el peso, no tiene nada que ver con Sergio Massa y con Valeria Massa, es el, el peso del objeto. Me va a estar simulando el peso. Y con el peso el programa lo va a usar para saber a qué velocidad va a caer el objeto, cómo va a impactar con otros objetos de menor peso tal vez. ¿okay? Todo esto es importante que vos lo vayas configurando, Es la escala de gravedad, cuánto le impacta la gravedad al objeto. Muchas propiedades que las vamos a estar viendo poco a poco según las vayamos usando. Porque muchas la verdad que por ahora no van a ser útiles para nada. Y por último tenemos el cinemático O el character, en este caso se llama character. Que básicamente es la física que nosotros le vamos a personalizar vía código mayormente. ok fíjate que no tiene mucho para, para setearle, más, de lo, más que lo básico. Vamos a estar viendo algún par de propiedades, pero básicamente... Estos son los tres tipos de elementos que quiero. Ahora, ahora vamos a ponerlo en práctica esto eh, medianamente. Yo en este caso tengo una paleta de ping pong. Si yo le pongo rigid Body, va a caer automáticamente la paleta de ping pong, no es lo que queremos, ok. Te voy a mostrar en el ejemplo, ¿no? Vamos a meter este como hijo. Fíjate que lo puedo arrastrar, lo, lo dragueo adentro y me queda como hijo. Siempre es importante que el padre entonces sea el cuerpo. Y los hijos van a ser las imágenes y todo demás. Entonces, este va a ser: jugador 1. Con doble clic le cambio el nombre y este va a ser imagen paleta. Vos ponerle lo que vos quieras, ahí está. Fíjate que esto va a tener física. Entonces, mira, se cae, no me sirve. Yo no es el tipo de juego que quiero hacer. ¿okay? Entonces, lo que voy a hacer, voy a ir a cambiar tipo y voy a elegir Character Body. Porque yo en este caso quiero una física personalizada. Si le el elijo estático, va a quedar ahí duro. Tampoco me sirve. Yo quiero que quede duro hasta que yo por código lo mueva para eso la física personalizada, ok. entonces fíjate que ahí va a quedar duro y yo después por código le voy a poder dar el movimiento que yo quiera, lo cual está bueno. Fíjate que si yo muevo este elemento como te digo se mueve el hijo, que es lo que tendría que suceder y está muy bien. Siempre es recomendable vos cuando creas un padre y un hijo, el hijo fíjate mira la posición del padre está acá y la del hijo está acá, esto no tendría que ser así, entonces voy a ir al hijo y fíjate que el position estaba cambiado, lo vamos a dejar en 0.0 0 y vuelvo al centro. ves Ahí está. Muy importante ajustar esto. Ahora, otra cosa que voy a hacer es crear la pelota. La pelota la voy a crear con el cuadrado, va a ser una pelotita cuadrada. Si querés puedes crear una imagen redonda, pero bueno, vamos a crear. Entonces, la pelota sí puede moverse con una física si queremos, tal vez eh, simulada por el engine. Entonces suponete, vamos a tratar para, para mostrarte cómo se usaría. Creamos un Rigid Body, este va a ser pelota y adentro va a tener una imagen la pelota. ¿Okay? Entonces, ahora le vamos a cargar la imagen que va a ser igual al rectangulito, pues no tengo otra imagen. Nada más que la vamos a escalar un poco diferente. Ahora vamos a ir a Transform, Scale y le vamos a escalar que tenga, no sé, o a 4. A ver, ahí está. Entonces, si yo tuviera la pelota acá, fíjate, y yo ejecuto Play ahora o compilo, fíjate que va a caer la pelota. El comportamiento podría estar bien si yo le disparo con cierta velocidad y va rebotando y demás, le voy a poner cierto rebote, entonces la simulación puede llegar a estar bien. No creo que sea el caso ideal, pero vamos a estar viéndolo igual. Ahora, vamos a aprovechar porque ya que tenemos un cuerpo cinemático, un cuerpo rígido, nos faltaría el estático. ¿Para qué uso el estático? Y bueno. Acordate que por las paredes puede rebotar. Entonces o bien puedo crear por código un límite o lo puedo setear manualmente. Vamos a crear paredes, ok? Entonces vamos a crear un static body. Tengo que crear cada pared individualmente, ok? Entonces lo que voy a hacer es y vamos a directamente cargar lo que sería una imagen. Ok, vamos a cargar este rectángulo. Si quieres puedes crear directamente una pared sola con una imagen de todo el nivel, pero bueno eso ya queda por tu cuenta. Vamos a escalarlo, suponete vamos a ponerle en este 100, es medio exagerado. Tal vez lo puedo rotar para obtener el resultado que quiero. Vamos a rotarlo 90 grados. Vamos a hacerlo un poco más flaco. Más flaca la pared. Ahí está. Y fíjate entonces yo podría ir ajustando la pared de lo que es el juego. Bueno, teniendo esta pared, lo que voy a hacer directamente. Puedo crear cada, un cuerpo estático para cada pared. Pero yo quiero que todas reaccionen con lo mismo. Esto ya es un truquito que vamos a hacer. Así que queda tu criterio. Básicamente voy duplicando, fíjate. O control D para duplicar. Tenemos esta otra pared ahora. Vamos a rotarla a 0 grados de nuevo. No me importa que sobre para el costado porque la verdad que eso no se va a ver. Y vamos a crear otra pared acá. Ahora, como viste, igual la pelota traspasa la pared. Mira, ¿ves la pelota? No se llega a ver del todo la pared, pero la pelota traspasa la pared. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede. Porque tenemos que ver otro elemento que va a ser un elemento de colisión. Pero todo esto lo vamos a dejar para la próxima. Así que si te está gustando, trata de configurar esto como está. Hacer el juego que a vos te parezca. Vamos a ir progresando poco a poco. Déjame en los comentarios qué te va pareciendo. Compartí, suscríbete, dale a me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.